como siguiente paso lo que vamos a hacer es instalar Angular ¿no? ya tenemos que crear una carpeta vamos a crear el archivo en blanco pueden entrar a su página, descargar el archivo vinificado completo eh, como ustedes ya conocen y he explicado tengo una forma de jalar archivos que ya están configurados dentro de Sublime lo vamos a buscar, está acá esperamos a que se descargue y ya tengo Angular en su última versión ¿no? 1.2.14 bien entonces en la página igualmente le voy a decir que lo lo, lo, lo agregue el script y le vamos a decir que está dentro de js angular punto js con esto automáticamente ya estamos accediendo a lo que es Angular la primera directiva que vamos a utilizar como ya sabemos es ng-app y automáticamente con esto le decimos que todo lo que, que coloquemos acá y que sea eh, comando sentencias de angular ya las reconozca ¿no? la reconozca, por decir vamos a a probar acá por decir, vamos a hacer un hola mundo ese es un, un párrafo normal y le vamos a agregar algunas cosas, por decir hay una directiva init donde podemos inicializar cosas no solamente variables, podemos sumar eh, objetos, que sé yo, un montón de cosas entonces le voy a decir acá voy a crearte una variable que se va a llamar data y que dentro de este data va a tener un contenido que se llama mundo entonces vamos a ver mundo desde angular por decir angular ¿no? entonces acá utilizando los dobles las dobles llaves y acá pongo la variable que se llama data eh, no necesita los espacios los estoy poniendo para que se muestre muestre mejor nos debería mostrar ya el contenido renderizado, ¿no? Hola mundo desde Angular bien no voy a entrar mucho en detalles para no perder mucho tiempo bien, como siguiente paso lo que vamos a hacer es crear un archivo eh, JavaScript igualmente donde vamos a, a almacenar toda la información todo lo que es las sentencias de Angular le voy a llamar ubigeo.js y lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación de Angular, ¿no? <coughs> la, la, la te, el texto es así. Quiero crear un módulo. Lo estoy haciendo diferente a, al video anterior. Este es un poquito más completo. Y aparte le voy a decir ya que me trabaje con lo que son los controladores, ¿no? el primer parámetro que tiene es el nombre del controlador vamos a ponerle por ejemplo Video controller. y aparte que tenga una función anónima donde almacene una variable global donde esta variable global es la que nos va a permitir enlazar elementos con lo, con lo que es el index html por decir si yo acá coloco dentro de scope una variable que se llame por decir mensaje y el mensaje sea eh, por decir mundo desde un controlador por decir ¿No? entonces esta variable mensaje yo la puedo tener ya disponible para eso que necesito eh, primero es registrar el controlador vamos a borrar esto ¿No? y le digo acá que mi controlador se llama controller Además, también necesito acá ya matricular el nombre de mi aplicación que le hemos puesto app. ¿no? Y acá vamos a acceder a la variable que se llama mensaje. Vamos a ejecutar nuevamente. Sabemos que se está reiniciando automáticamente el servidor. Y como vemos, a ver nos salió un mensaje ubigeo controller ah, nos falta acá agregar ubigeo entonces ahí está hola mundo desde un controlado